Hoy estamos en este caso con Isabel Piper, integrante del Comité Directivo por la Región de Chile y Perú. Ya hemos hablado con ella en varias oportunidades, inclusive nos ha dado muchos panoramas muy interesantes relacionados con lo que sucede en Chile, hablándonos desde allá. Pero hoy tenemos la posibilidad, Isabel, de tenerte aquí presencialmente, no, digo, sí. en vivo y en directo, pero presencialmente. Isabel, bueno, eh, a ver, en principio eh, tenemos que hablar un poco de la pandemia, Digo, ¿cómo fue el transitar de la pandemia en Chile? Entiendo que con algunas lógicas muy policial-militar, este, un poco fuertes que nos comentaba fuera del aire. Exactamente, bueno, eh, ha sido como la tónica bastante del Chile de los últimos tiempos, eh, por no decir del Chile desde la dictadura en adelante, que ha sido con mucho control policial, incluso con control militar, eh, con una una forma de control o estrategias de control político eh, disfrazados de, de control pandémico. O sea, la pandemia dio la excusa eh, perfecta para poder justificar o legitimar ciertas formas de control. Por ejemplo, la existencia de un toque de queda eh, principio a principio de las 8, pues a las 10, a las 12, variable, pero muy temprano, durante casi dos años, cuando no se justificaba lo más mínimo desde el punto de vista sanitario que hubiese un toque de queda. Y... inclusive Isabel nos comentabas cuando la gente está haciendo cuarentena con controles dentro de los domicilios no es que van a averiguar si la persona está sino entraban a los domicilios a ver claro, si estaban las personas que vivían eso eventualmente en, un, en, en algunos momentos cuando los viajeros tenían que hacer cuarentena con, con sus familias no bueno pero en general más allá de medidas puntuales era efectivamente una, una forma de control eh, exacerbada no para poder salir había que pedir permiso a la comisaría con algunas, veces, con algunas épocas mayor control que otros, pero sí en un, sobre todo en un primer momento con, con control incluso militar, sobre todo los cordones entre regiones. Entonces sí, una, un, un principio no de responsabilidad pública, sino que un principio de prohibición y de control. Te, te voy a preguntar algo ahí que puede parecer eh, medio raro, pero digo, ¿a Piñera le vino bien la pandemia para evitar las movilizaciones en la calle? Bueno, claro. O sea, sobre todo en un, en un momento que las movilizaciones estaban en su pico. Hay que recordar que el 8 de marzo del 2020, la movilización de, de ese día fue una de las marchas más grandes que han habido en la historia del país. ¿no? Y que el, en las movilizaciones que venían desde el, 19, desde el 18 de octubre del, del 19 no amainaban, no bajaban. ¿no? Estaba el, el proyecto de la constituyente, del plebiscito que desde el punto de vista del carril institucional siguió, siguió adelante y sin embargo, claro, las calles dejaron de ser ocupadas, ¿no? Y de hecho, al, creo que la misma semana, un par de días después o algunos pocos días después de decretar, eh, la primera emergencia sanitaria y la primera cuarentena, Piñera se saca una foto en la Plaza de la Dignidad, en la Ex Plaza Italia, el lugar, el, el epicentro de las manifestaciones, se, él va, se posa y se saca una foto, así como, bueno, nuevamente somos dueños y una de las primeras medidas y las primeras cosas que se hacen son pintar y limpiar todos los espacios públicos que habían sido ocupados por la manifestación. Entonces efectivamente sirvió para ocupar las calles. Ahora hay que decir que no sirvió para desmovilizar, porque las movilizaciones continuaron con otras estrategias, de otras maneras, eh, en, en, en solidaridades barriales, ¿no? Y creo que es importante recordar algo que hemos hablado en otras ocasiones conmigo y con otras personas en Infoclaxo, que es que las resistencias en el marco del levantamiento social no solo se dieron como resistencias frontales en la calle, que es lo que siempre se ve, la primera línea, ¿no? la confrontación con la policía, sino que también en la construcción de estrategias de resistencia laterales, como dice Pilar cosa ¿no? o de, eh, de relaciones de solidaridad, de construcción de, de asambleas territoriales, ¿no? construcción de trabajos en los territorio y que eso continuó y, y se convirtió en apoyo en el contexto de la pandemia y de, la, y de los confinamientos, ¿no? Apoyos para comprar, apoyos para cocinar, ¿no? Relaciones de solidaridad que, como decíamos, pueden ser entendidas como formas de resistencia laterales y también un cuestionamiento permanente de las cifras, de las medidas eh, del gobierno, ¿no? Un rol muy fuerte por parte del Colegio Médico y su dirección que, bueno, no hay que ser mecanicista y decir, bueno, eso fue causa del, de la revuelta, pero evidentemente había un contexto de movilización que no permitió que el gobierno aplicara medidas de manera, de manera, sin, o sea, como de manera sin cuestionamiento, de manera crítica. Eh, Isabel, en, en, este, en este tiempo, desde ese octubre de 2019, Chile pasó de ser la, el país vedette del neoliberalismo... Eh, que nosotros lo dijimos varias veces, como, como ese espacio en los departamentos que te muestran cuando uno va a ver si va a comprar. El piloto, sí, sí. Claro, entonces te lo muestran y todo parece funcionar bien, pero no se te ocurra ir al baño porque no funciona, la cocina no funciona, todo tiene problemas, pero parece ser increíblemente funcional, divino, hermoso, no lo era. Entonces pasó de ser eso a ser un poco la línea de lucha contra el neoliberalismo, de que las cosas en los terrenos al parecer más adversos se pueden cambiar, eh, por ahí la consulta que queda después de todo este tiempo es, eh, ¿son líneas profundas? ¿Son cambios que entendés que pueden continuar? ¿De qué depende esa continuidad de estos cambios en profundidad? Porque cuando uno ve algunas encuestas que uno podría descreer de la veracidad que tienen, uno ve que algunos candidatos de la extrema derecha parecieran estar bien posicionados. Entonces uno piensa, ¿hubo realmente...? ¿Un cambio en profundidad que permite pensar en algo duradero? Bueno, es difícil contestar esa pregunta sin, sin el deseo de decir que sí, claro, por supuesto, y convertir el deseo en, en una bandera de lucha y en una voluntad. Eh, y no lo puedo evitar decir que, bueno, eso espero. Espero que sí, eh, tratando de ya de, de responder desde mi rol académico eh, pienso que hay que mirarlo en distintas dimensiones que una, un punto tiene que ver con la dimensión político institucional creo que en la dimensión político institucional eh, podrían haber cambios creo que la convención constitucional que está funcionando eh, muy bien muy seriamente, ¿no? con mucha responsabilidad yo creo que, y de manera participativa abriendo canales de participación eh, y logrando ampliar ciertos límites impuestos previamente, eh, creo que son una ganancia simbólica y una ganancia institucional. Evidentemente creo que eh, se va, van, a, van a producir un texto constitucional, que espero sea aprobado sin problema, eh, espero, ¿Mm? eh, porque no hay que mirar, en, no hay que... Eh, en, no hay que eh, quitar la importancia sí, a la minimizar. fuerza, hay que minimizar ¿no? las capacidades que tiene la derecha de resistirse al cambio, que eso puede significar. Eh, pero creo que ahí hay un aporte institucional importante que espero que las instituciones políticas sean, capaz, sean capaces de tensionarse, de dejarse tensionar por, por eso. Pero, como hemos hablado otras veces también, eh, y se dice mucho en los movimientos sociales, el proceso constituyente trasciende con mucho a la convención constitucional. ¿Mm? y hay un proceso de deliberación, de debate, de construcción de relaciones sociales y políticas distintas, como veníamos hablando recién, ¿no?, de resistencias laterales que están construyendo otras formas de relación social y que yo creo que eso sí es algo duradero, ¿no?, es algo duradero en el sentido que que tiene su dinámica, que tiene su, su, sus picos, sus eh, momentos más, más activos, sus momentos menos activos, y que sin embargo es la experiencia de otra forma de relación social. ¿no? Por ahí en, en durante la revuelta en esa época, eh, habíamos quienes decíamos que estábamos viviendo una experiencia revolucionaria, que no era una revolución, pero era una experiencia revolucionaria. Y vivir esa experiencia, evidentemente, eh, constituye, abre la posibilidad, o sea, abre. Eh, corre los márgenes de lo que es pensable, eh, genera hay un ejercicio de imaginación política que genera, la, la, genera deseos, genera voluntades políticas ¿no? y genera la posibilidad de imaginar eh, otro país y un país en el cual sí las calles pueden ser del pueblo y las calles pueden ser de las personas que se movilizan y que las ocupan y una vez vivida esa experiencia es difícil volver a encerrarse en el centro comercial o volver a encerrarse en la casa a pesar de la pandemia, porque cada vez que se sueltan un poquito las medidas, vuelven a haber movilizaciones. Siguen habiendo, no son de la misma magnitud, no tienen la misma fuerza, y sigue, sin embargo, eh, siguen existiendo. Por eso es que decimos nosotros que el proceso constituyente no se queda en la Constitución, ni se acaba en el texto constitucional. Y yo le tengo fe a eso. Eh, fe y ganas. ¿m? Ahora, por supuesto que los sectores dominantes y los, la, los sectores dueños del país no están dispuestos a soltar de cualquier manera, ¿no? Y por supuesto que están también viviendo la misma experiencia, o sea, están viviendo eh, están viviendo la, la experiencia de, poner en, de que se pone en riesgo su situación en el país, ¿no? La, la viven las Fuerzas Armadas, que se ponen en riesgo su comodidad, ¿no? Sus juguetes, sus pensiones todos los beneficios que tienen, la impunidad, ¿no? a, por, a, a pesar de que la están defendiendo con uñas y dientes, se hace un, ayer o antes de ayer se aprobó la, la, una acusación constitucional contra Piñera, ¿no? entonces son señales, son pequeñas señales que muestran que la impunidad en la cual viven los sectores dominantes en Chile podría estar en riesgo, y claro, y se aferran con uñas y dientes a eso. Eh... Pensaba mientras que te escuchaba, recordaba ese Otro Mundo es Posible, eh, digo que claramente las calles en Chile parecen revitalizar esas, esas posibilidades, pero eh, reflexionando más hacia la conferencia, hacia la novena conferencia, a realizarse en junio del 2022 en México, la conferencia de, de Claxo, eh, que refiere a las tramas de las desigualdades, Entiendo que muchas de estas cuestiones están evidenciadas no solo en Chile, sino en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, en México también. ¿Cuál es la importancia de la conferencia, de pensar sobre las tramas de las desigualdades, luchas, saberes, transformaciones? Bueno, tremendamente importante. Yo creo que es la articulación de los distintos eh, sufrimientos de nuestros pueblos, no de las distintas padecimientos, pero también de las distintas voluntades. Porque no es solo Chile el, que, el país que ha vivido, eh, levantamientos sociales en esta última época, ¿no? Son varios, ¿no? Es Ecuador, eh, es Colombia también, ¿no? Quizás con quien más hemos dialogado ha sido con Colombia. con Distintos, los estallidos han sido distintos, el de venir, las revueltas, algunos han, han desarrollado propuestas, otros menos, Perú también. Sin embargo, creo que es muy importante encontrarse y discutir sobre eso y articular propuestas comunes, ¿no? Articular voluntades y pensar conjuntamente esto de que en realidad nuestros países los más neoliberales, ¿no? donde, los, los, donde menos se veía posibilidades de que fuera a pasar algo, en Chile, en Perú, ¿no? eh, efectivamente sí pasa, ¿no? y creo que es muy importante el espacio de la conferencia como un espacio de encuentro de las organizaciones sociales y de, las, de cualquier persona interesada ¿no? en poder pensar nuestras sociedades y dialogar entre ellas, y sobre todo a quienes trabajamos en el mundo académico y que tenemos el deber de hacerlo.